Life. a mí no me gusta esta gente a mí me parece terrible dijo ella porque se llevan todo el dinero de nuestro país lo sacan de nuestro país y se lo llevan a sus países día 22 esa es una historia que les quiero contar porque me pasó en el viaje y cuando me pasó me hizo el cerebro crash, como que ¿what? esto existe y me pasó es que no sé si decir el país ¿Lo decimos o no? Bueno, sí, digámoslo. Me pasó en Alemania. Para que les explique qué fue lo que me pasó, primero tienen que entender lo que me había pasado antes. Resulta que yo no sé si eso le pasa a todos, pero yo en mi cabeza tenía un estereotipo de que la gente de Europa es una gente con mentalidad muy abierta, muy moderna, y que no sé qué, y que sí sé cuántos. ¿Sí? Entonces uno se imagina la maravilla. Aparte, viajando... Yo viajé unos 36 meses. En esta parte de la historia serán 28 meses. Y en ese proceso yo encontré muchos alemanes. Habían muchos alemanes viajando. Es que los alemanes son muchos. En Alemania, creo en Europa, creería que es el grupo, la población más grande. Son como 80 y tantos millones. Entonces, cuando digo muchos, son muchos. O sea, yo estaba en el último rinconcito del pueblito del país más remoto de Asia, donde me tocó coger un bus que estuve 30 horas y llegué, caminé, y llegó a un monasterio en la punta de la montaña y ahí había un alemán. ¿Y sabes quién era el alemán? Era el monje del monasterio. Yo dije, ¿qué, qué, qué pasó? <ríe> ¿Cómo así? O sea, y, y a dónde iba, ¿no? En Tailandia, una vez estuve en Australia, en Australia estuve viviendo en una casa con 14 chicos viajeros que nos a esa casa y 8 eran alemanes, ¿no? En todas partes. Entonces yo siempre les pregunto, les hacía una pregunta en las conversaciones. Oye, una pregunta, ¿tú te sientes orgulloso de ser alemán? Y yo hice esa pregunta por un video que yo había hecho, donde la gente me decía que mi vida era muy nacionalista respecto a ser peruano, ¿sí? Entonces pues yo empecé a preguntar a diferentes nacionalidades. Oye, ¿tú eres orgulloso de ser tu país? Pero especial con los alemanes me pasó algo que yo no me esperaba. Me decían, no, no soy orgulloso de ser alemán. Y dije, no. Pero yo no sé si tenía que ver con las edades, ¿no? Yo podría decir que 40, 37, me habían dicho que no se sentían orgullosos de ser alemanes. Y, y bueno, la cosa es que en, en ese plan, yo me quedé con esa imagen. Ah, mira, los alemanes no, que yo conocí no se sienten orgullosos de ser alemanes. <risa> lo más parecido que encontré a lo más próximo fue una chica que me dijo, bueno, yo no me siento orgullosa. Tal vez me siento mm, agradecida. Pero porque la cosa es que yo les he contado a ustedes que cuando viajo yo uso una aplicación, ¿cierto? donde yo encuentro gente para hospedarme con gente local gente que te recibe en su casa entonces pues me pasó y llegué a Alemania y una familia y hay una señora la señora en la casa y fue la que me recibió alemana súper chévere, súper bacana viajera experimentada, todo y entonces estábamos paseando ahí porque justo hay una feria por el barrio por la comunidad del pueblito Estamos paseando, estamos así hablando de temas varios y pasa una familia como de turcos, con la pinta así turca, como tregueños, con una barba así densa, con la señora caballo negro, cejas pobladas, ¿no? Un carrito como con cuatro niños. Y ella hace un gesto, como que, yo, ¿qué pasó? Me dice, todo eso en inglés, ¿no? Entonces, es que a mí no me gusta esa gente. Y yo, uh, ¿y qué pasó? No, es que esa gente viene aquí y tiene un montón de hijos y el gobierno les da un montón de plata por cada niño. Y yo, wow. Y cuando dijo un montón de plata, me imaginé, pues, dos mil euros por niño. ¿Y cuánto les dan por niño? Uf, 200 dólares, 200 euros. Y yo, pues, no sé. Pero en Europa, 200 euros, yo soy un montón de plata. Según lo que a mí me ha tocado gastar, <ríe> eso no alcanza. Entonces yo dije, bueno, será, yo eso no sé. Entonces seguimos hablando y tales. Y de pronto, coge y dice ella, paréntesis ahí, quiero, yo en mi viaje venía escuchando mucho unos podcasts de la historiadora colombiana llamada Diana Uribe, que es una genia que explica la historia del mundo de una manera deliciosa, ¿sí? Entonces yo venía con inform mucha información fresquita, así, historia del mundo, y había venido, pues yo, de haber escuchado las guerras mundiales y las migraciones, ¿no? Entonces ella coge, y bueno, se cierra paredes. Entonces estamos ahí y me dice, ah, sí, a mí no me gusta esta gente porque vienen por miles a mi país, vienen por uf, montones, se está llenando este país de ellos. Y yo le dije, ¿en serio le está pasando eso? Me dice, sí. Y le dije, pues imagínate que a nosotros, o sea, a los latinoamericanos, ¿no? Nos pasó exactamente lo mismo hace unos años. Me dice, sí. Y le digo, sí. El siglo pasado migraron al menos unos 12 millones de europeos solamente entre Argentina y Brasil y un par de países más. Se inundó eso. Porque todos estaban huyendo del hambre, la miseria, la guerra, el sufrimiento y un montón de cosas que venían pasando por acá, ¿no? Entonces, ¿cómo te parece? estamos iguales estamos que a veces les toca a ustedes a veces nos toca a nosotros no es como sabía ahí yo haciéndome el bob y ella como que hizo el cara dijo oh, ups, como, oh, bueno entonces seguimos hablando normal todo bien y cogía otro comentario así ella cogí y dice así ah, porque a mí lo, a mí no me gusta lo que menos me gusta a mí es que esta gente viene aquí coge todo nuestro dinero lo junta y lo manda para sus países sacan el dinero de mi país y lo mandan a su país hace o sea, como que se están llevando todo el dinero de mi país le dije mira tú en serio a nosotros nos pasó exactamente lo mismo idéntico me mira con cara en serio y digo sí imagínate que fueron un montón de europeos y se fueron a Latinoamérica y se llevaron todo el oro y la plata en toneladas por barcos literalmente y se lo llevaron toda Europa y nos dejaron así vea pelados terrible no yo sé lo que se siente mi comentario era como irónico, ¿no? Y ella, entonces, como que, ah, sí, como que. Pero entonces, ahí, la, la, lo que yo les quería compartir era el sentir de que mi, mi creencia de que Europa era un país de gente con mentalidad verde y ayer, que tal es, se rompió así en pedacitos. No. Eh, ella, en especial, es una persona muy orgullosa de ser alemana. Y eso fue una cosa que a mí me, me llamó mucho la atención, porque lo que les conté, yo dije, wow. Conocí un al alemán que es orgulloso de ser alemán. ¡Qué chévere! Pero me aquí aquí contando lo que me iba contando. Yo dije, ah, pues, pues como que no está chévere, ¿no? <risa> Entonces, igual ella, una, una eh, anfitriona bacana, chévere, todo bien. Pero me quedó muy marcado eso, ¿no? Entonces, pues, ahí fue como reflejar todas las noticias que en estos últimos años o años sobre migrantes y choques, discriminaciones, refugiados y toda la gente que cruza de, de África ¿no? hacia Europa, esto está latente, o sea, yo creo que algo que yo les quiero compartir y algún día lo, tal vez lo puedas experimentar, el hecho de ser migrante, mira, yo no soy migrante, yo viajo, yo soy un viajero, sí, okay. pero como yo me quedo lentito y me quedo tiempos como que larguitos en cada lugar que voy, pues yo he tenido la oportunidad de alguna manera sentir lo que puede sentir un migrante y yo puedo decir que no es cómodo, no ser de lugar es incómodo, es muy raro y yo valoro muchísimo, y ahora yo no sé, yo creo que la gente no valoramos tener nuestro propio país, nuestra tierra, un lugar donde puedes trabajar si te da la gana y puedes estudiar si te da la gana y todo, ¿no? como una serie de, de derechos que no los sentimos hasta que te los quitan, es cuando uno viaja pues no los tiene entonces, tú no puedes trabajar, tú no puedes estudiar, no puedes, un montón de cosas. Eh, y, y fui en feo. Yo a decir que ser migrante es feo. Más allá de las cosas, agregan las cosas pues que estás fuera de casa, tu familia está lejos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? no es nada chévere. Entonces, por ahí todo, mis saludos a todos los migrantes latinoamericanos en los otros países, donde sea que estén. Eh, estamos conectados. Y lo otro, ahí a resaltar. Era todo esta, este foco del, del, del eurocentrismo, ¿no? que yo lo había escuchado cuando hablan de la historia, ¿eh? como que Europa se cree el centro del mundo, y yo lo veía como en la época de las colonias. Pero eso no, eso estaba vigente, está totalmente vigente. Realmente Europa sí se cree el centro del mundo. Y sus hijos, los, los europeos me refiero a Estados Unidos, Australia y todos esos países europeizados, también. Y, y está ahí, está ahí, o sea, de esa yo la con ella, por ejemplo, ay, también pasó con ella, no sé cómo se el tema de la Edad Media, ¿no? Entonces, haz que caiga en cuenta, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí cuando yo estaba en el cole, pues nos enseñan historia del mundo, pero cuando se le enseña la historia del mundo, casi, casi, creo que, que te enseñan la historia de Europa y pareciera que esa fuera la historia del mundo. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, no sé de la edad media, sí, la edad media, pero habla como que la edad media le hubiera pasado a todo el planeta, ¿cierto? Pero la verdad que gracias a la historia de ahora, Diana Uribe, yo le hago mucho propaganda porque a mí pf, me ordenó el cerebro con respecto a la historia del mundo, la edad media solo le pasó a Europa, en un pedacito de tiempo, en un pedacito de tierra, en ese pedacito de planeta, y solo a ellos y nada más que a ellos, la Edad Media no les pasó ni a los chinos, ni a los asiáticos de abajo, ni a Australia, ni a los africanos, ni a los latinoamericanos, no. Solo a ellos. O sea, que eso no es parte de la historia del mundo, ¿no? La historia de Europa. Eso por poner un ejemplo, pero la lista es larga, ¿sí? Pues eh, la lista es larga. Entonces, eh, ese era el mensaje que les quería compartir. No, en Europa no son tan, tan de mente abierta, ¿no? el racismo y el nacionalismo existen, si hay países proteccionistas así como que pues, Alemania eh, pues yo no sé ves, yo no sé de política, yo solo te cuento lo que, me lo que me encuentro en la calle lo que aprendo del ciudadano de a pie del personaje que me encuentro en la tienda ¿me entiendes? así, nada más entonces yo a esa información le doy un valor porque no es oficial es orgánica, está ahí, está sucediendo ¿ves? eso quería compartirte te mando un abrazo, por favor, coméntame, dime si te ha pasado, si tenías pensamientos parecidos, si es conocido. Les dejo la tarea, ahí está, les dejo la tarea. Si conoces un alemán en, tu, en su conversación, pregúntale, oye, tú ¿te sientes orgulloso de ser alemán de tu nacionalidad? Y, y me cuentas, ¿no? porque lo que yo dije, lo más importante es que lo que yo te conté no me creas, sino que tú averigües por tu cuenta. Eso. Y, y, y, y, y, y si quieren, ahí está, yo tengo una idea, si quieren que les comparta esa uh, podcast, audios de historia del mundo de NURIBE, yo les puedo dejar un link abajo, ustedes me ahí me dan clic, me avisan, yo se los mando al correo. Eh, tiene, por ejemplo, del Perú, tiene como 27 capítulos deliciosos, empieza 5.000 años antes, o sea, a, mucho antes de los incas de, de Argentina tiene como 34 capítulos brutales, de Chile tiene como 17, de Brasil como 50, de, esta, uf, de la guerra mundial son como 80 capítulos. Entonces uno va escuchando y va haciendo cosas y uh, es demasiado buena, se la recomiendo mucho, mucho, mucho. Y si han visto los videos anteriores, este es el video 22 y es parte de esta serie de eliminar la postergación con acción. Y ya me faltan ocho días para lograr mi, mi reto de 30 días y novedos. Gracias por acompañarme y hasta mañana.